¿Estás enfocada, no? Supongo. Sí. ¿Dónde estamos? ¿País? Baja un poco de eso. Eh, estamos en Croacia. ¿Estamos en una isla o en una península? ¿O en dónde estamos? En una península de Pe... Yasa. Pe... Yasa. Uh -huh. Venimos de allí. Eso es Córchula Córchula queda ahora tapada por esa pequeña península que se ve ahí, que es desde... De, de... Ah, no. No, son pequeñitas islas. Espera, Córchula es la otra todavía, la que vemos allí atrás de todo. Aquella es Orevich, es donde hemos, hemos cogido el ferry de Córchula de a Orevich. Y allí nos han hospedado eh, muy generosamente eh, Karin y eh, Lota. Una pareja muy singular, ¿no? de alemanes. Y hemos pasado al final con la tontería un par de... tres días casi, ¿no? Bueno, el día que llegamos, más dos días, en eh, Lumbarda... Lumbarda. Lumbarda. Muy bonito, es la punta de la isla de Córchula. La punta sur, digamos. Y ahora estamos haciendo un magnífico camino que hemos cogido al lado de la costa. De momento vamos a ver... Ahí se ve alguna cosilla. Cogemos la bici... Y veréis qué pasada. Ponemos nuestro palito. Esto lo dejamos abierto de todas maneras. El color turquesa aquí reina en las playas. Es realmente cualquier cala, cualquier entrada que hay al mar, eh, invita a darse un chapuzón, que es lo que vamos a hacer seguramente al final de esta cuesta preciosa. Tenemos lo que vemos ahí enfrente, es otra de las islas de las. Bueno, estas son bastante grandes, pero en total parece que tienen alrededor de 2.000 islas en Croacia. Y aquella es eh, Parque Natural. Eh, detrás se esconde ya parte de la, de la costa con Dubrovnik. Y nada, disfrutad de la bajada como lo estamos haciendo nosotros. Es asombroso, es precioso. Viñedos... El vino aquí, gran negocio Y Manon, delante que viene un coche a la derecha evidentemente no va a frenar